Un momento, mi amigo, ¿qué está por hacer? Voy a plantar arbolito acá. Yo vivo ahí y voy a plantar arbolito. Así que un arbolito en la puerta de su casa. Mm. Inspector de la... de la... Ah, no, no. Con placer. Sí. Sí. ¿Tiene autorización? ¿Autorización para que Yo voy a plantar arbolito, nada más. Porque había uno acá, se secó, lo sacamos y ponemos este, ahora nuevo. Sí. Mire un arbolito lindo para... No ver. tiene autorización. Sin autorización. No. ¿Cómo se llama? Yo me... yo me llamo... ¿eh? E fra un me già que tengo un dolor de cabeza que ya no, troncó, no sé ni cómo me llame. Muy bien. Porque es pesado la cosa. bien, bueno, bueno, Efraín Troncó. Troncó. Yo no sabía que bueno, no usted se... usted no sabía. ¡Claro! Aquí nunca nadie sabe nada. Perdón que le sacase. Bueno, un momentito. Sí. Ah. Me va a romper Para bueno, la... plantar un árbol hay que iniciar un trámite, ¿me entiende? Un trámite... ¿O quieres que le metan una multa? No, no, no, no, no. no. Inicio, inicio. Muy ¿eh? bien. ¿Y cómo hay que hacer? ¿Es largo el trámite? Bueno, este... ¿Usted tiene gestor? ¿Tiene queda mejor ahí. Eh? ¿Tiene gestor? ¿Eh? Tienes que estar No, salí sin sal... Ah, no, para que me lo... No, me lo hago yo personalmente Ah, usted personalmente Cuerpo y alma Bueno, sí. muy bien, muy bien, muy bien Bueno, muy bien Allá usted Allá, voy allá bueno, cuando que me diga vamos si a empezar, sí, usted que <coughs> si arreglará usted Si no, se si arreglará bueno, Vamos a empezar sí. Vamos a empezar Usted eh, mañana se me va la báscula pública Y me hace pesar el árbol, No ¿eh? <risa> No, no, no, ja Jajajano, que eso le meto una punta de novela ¿eh? ¿Y cómo me hace pesar el arbolito usted... como si fuese un bebé? ¿Qué me está cargando? Usted se me va mañana a la báscula pública y me hace pesar el árbol. Y luego con su cédula, certificado de vacuna y pasaporte se me va a esta dirección. Sí, yo voy a la dirección, pero sí, pasaporte señor. no tengo porque no viajo, yo no salí nunca. ¿Pero salí acá. qué quiere, que le meta una multa y lo haga temblar? No, Usted no. se me saca el pasaporte inmediatamente y se me va a esta dirección. Bueno, me lo saco, me lo saco el pasaporte inmediatamente. Sí, sí, aquí señor. ¿A qué hora tengo que ir y qué día de la dirección? Bueno, el martes que viene a las 9 de la noche en la <risa> ja, pero oiga, mis es el, qué ¿Es un circo? ¿Eh? ¿O quiere que le meta un abuso que no deje este plato? No, pero ¿cómo viene la ayuna a las nueve de la noche? En la luna, le dije. Pues, está bien. Acá tengo que ir. ¿tú? Ahí es la dirección. Bueno, no hay qué. Y espero que así sea. Buenas noches. Así va a ¿sí? ser. ¿Me permite, señor? Diga, oiga, don. Voy a abusar un poco de su amabilidad sobre la luna. ¿Podría comer una puntita de una media luz? Dice en la luna." Sí, en la luna. Ah, bueno, está bien, ven así. Y bueno, ¿qué va a hacer? Los trámites son los trámites, arbolito. Va a hacer una voz también para ir juntos, el martes a la 21. El miércoles te planto y el jueves. <risa> <risa> ¡sombrita para papá!